Oh. <coughs> Dice que Dasha pasa un poco de mí. Toca poner las cosas un poquito más interesantes. Pues nada, ni con la comida en la boca. ¡Uy, que me pilla! Sorprendentemente, Dasha guardaba las distancias con la comida. Creo que ha olido el resto de la comida que tengo preparada Como veis, Dasha se interesa mucho por la comida de mi boca Pero al tenerla yo, respeta que es mi comida Y por eso no me la quita Me pide permiso, me, me pide permiso, ay, oh, que me pide permiso, ay, oh, qué buena eres, eh, que me pide permiso, toma, ay, oh, toma, qué buena, oh, buena eres qué orgulloso estoy de Dasha, tenemos un vínculo super especial. Oye, oye, oye, oye. oye. oye. Bueno, ahora que ya sabe que es suyo, se emociona un poco. Dasa ya sabe que aquí hay comida y está en modo investigadora. Ahora es mi momento. ¿Dasa se resistirá a su comida favorita? ¿Ah? Estoy alucinado de cómo se controla Y no me quita el trozo de sandía de la boca Aún animándola a que lo haga Muy bien, cariño Eres muy obediente, cariño Eres muy respetuosa Estás bien educada, eh Estás bien educada Gracias a este reto he descubierto la relación tan sana y de respeto que tengo con Dasha. ¡Perfecto! ¡Se ha ido! ¡Ahora es la mía! Ya decía yo que era demasiado respetuosa.